Cristo, que Señor de nobrezas, no sofre que en su casa, Pasan de furtos en vilezas, eres tu muy miragre, Os diré que me lloraron, Come de este buena vida, e por verdad te que fe o Santa María. a madre de Jesucristo que Señor de prestas, no sofre que en esa casa pasan furtos de miresas. Este con otra gran gente de no ir en romería e apoyo. luz. Por crecer en esas riquezas a madre de Jesucristo que el Señor de nombre no con sofre que en esa casa pasan manifestado y e todo cuanto furtara o ou besa otro oído y e que dice ante todos de cómo había errado esa hice con Estáis fui feito, a quizá verdadera, madre de Dios, santa e muy justiceira que no quis que en sacas a dos la manera, feitas cosas desguisadas, encobidas por pobreza, a madre de Dios. Cristo.